Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte un poco de la tecnología de 2pi por r al cuadrado que es la fórmula de la resonancia armónica para obtener energía de la éter Para obtener energía de la éter nosotros debemos crear un circuito que contemple las dos partes de la éter que son el doble toroide nosotros por un lado tenemos un toroide y por el otro tenemos el otro toroide. Entre medio de ellos hay un campo gravitacional. Este sería el modelo básico para extraer energía de la éter. Entonces bueno, hay unas máquinas que a través de una fórmula 2pi podemos extraer al mismo tiempo, con el mismo ritmo, energía de este doble toroide. Bueno, vamos a ver entonces algunas fotografías de los inventos del ingeniero Nicolás Tesla y de cómo él se las ingenió para poder dar con este método tan ingenioso. Vamos a ver de qué se trata esto. El tema de las ondas de escalares. Vamos a ver la máquina, que es esta. Nosotros tenemos la máquina para emitir energía escalar de, un, de una espiral a otra espiral. Nicolás Tesla le decía de un oscilador a otro oscilador. Nosotros estamos viendo a la izquierda el oscilador que genera este tren de pulsos. Y a la derecha estamos viendo el que las recepta. El que las recepta está compuesto de una simple espiral de cobre que en el extremo del medio tiene un, una esfera y en el extremo de abajo está a tierra. Luego tiene dos vueltas al costado que, bueno, eso es, sería, ahí recepta la energía que va a la red domiciliaria. Pero por otro lado, a la izquierda, nosotros tenemos el esquema del que emite, que es mucho más importante. Estamos viendo que como fuente de alimentación, tiene un generador de Runkorf. Muchas personas dicen, eh, pero eso no es energía gratis, porque el generador de Runkorf lleva una pila y por lo tanto ya lo estás alimentando con algo. Bueno, la cosa es así. Eh, la energía gratis no debería llamarse energía gratis, justamente porque tenemos que usar una pila. Debería llamarse energía fría, porque nosotros a través de un generador de Runkor, estamos generando una ionización en dos capacitores que son iguales, y que a través de un conmutador electromecánico, cargamos y descargamos esa ionización en una simetría. Cuando nosotros hablamos de simetría, hablamos de 2 y hablamos de 2pi. Eh, digamos, las dos porciones de volumen que el éter nos está pidiendo que tomemos para poder darnos la energía. Como él la trabaja de A2, nos pide lo mismo. Entonces nosotros podemos ver que el circuito de la izquierda se compone de una fuente con pilas, que sería el generador de Runcorf, que va a generar la rama eléctrica en sus salidas. Luego con un Spargap, un salto de chispa, va a lograr una resonancia, y luego están los frascos capacitores, las botellas de Leiden. Podemos ver que hacia el otro lado no se están tocando, digamos, la rama secundaria no se toca con la rama primaria. Entonces es ahí que cuando el conmutador está cerrado, los capacitores no van a tener otra que cargarse. Y cuando el conmutador esté abierto, los capacitores no les quedará otro remedio que descargar su potencia en la espiral que está recorriendo la periferia de la espiral central. Ahí a la derecha y a la izquierda estamos viendo... Dos espirales, pero eh, también las espirales tienen dos vueltas eh, por afuera. Serían dos espirales por cada espiral. Entonces, bueno, estamos viendo ahí cómo Nikola Tesla, a través de un conmutador que abre y cierra la carga y descarga de los capacitores, pudo obtener pulsos de energía radiante y magnética, en un ritmo de 2 pi. Este es el gran secreto de Tesla. Entonces, no pasa porque estemos usando una pila para generar este tipo de tren de pulso, sino que estamos sacando pulsos del vacío cuántico a través de una excitación que nosotros provocamos en unos capacitores. Por lo tanto, claro. Para excitar los capacitores necesitamos una batería. Pero luego, como nosotros estamos sacando energía de un biplano magnético de la éter, donde se divide en dos y se descarga a nuestra espiral, lo que estamos enviando realmente son pulsos negativos de aéter. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando una pila para hacer andar este dispositivo pero el resultado va a ser que muchas casas aledañas a este dispositivo que tengan una espiral van a estar pudiendo receptar esta energía y alimentar sus casas. Y eso es algo que no se puede hacer con una sola batería, alimentar muchas casas. Pero en este caso sí se puede, porque justamente de esto se trata sacar energía de la éter, entonces, bueno, vamos a dejar bien en claro cómo son las cosas. Se saca energía de la éter, por lo tanto el trabajo es con energía fría. Pero para sacar energía de la éter debemos excitar unos capacitores. Por lo tanto vamos a tener que ocupar una batería. Y bueno, la excitación de estos capacitores es con alta tensión, por lo tanto vamos a ocupar un transformador de alta tensión. Y la excitación de estos capacitores tiene que ser con alta tensión y energía negativa. Por lo tanto vamos a utilizar el generador de Runcorff, que es el encargado de suministrar los pulsos cuadrados negativos para que este aparato funcione correctamente. Bueno, ¿de qué se trata esto? Tenemos el primer momento cuando el conmutador se cierra. El contacto está cerrado y ahí es donde los dos capacitores se cargan. Y generan dos volúmenes iguales. Y es ahí donde el universo detecta una simetría volumétrica. Entonces cuando luego pasa al otro momento. Es ahí donde el aéter se comprime hacia el interior de la espiral. Que es cuando el contacto está abierto. Los capacitores se descargan. Y el pulso negativo de gran poder entra a la espiral. Es así que por entrar a la espiral, la energía recorre la espiral y sale por la esfera de arriba, generando pulsos. Pero también sale por la jabalina donde está la tierra, donde clavamos algo debajo de la tierra para sostener el cable que va a tierra. Entonces es así que esta máquina comienza a generar un tren de pulsos por la Tierra magnéticos y por el aire radiantes. Esto lleva un tiempo, pero al cabo de un tiempo las ondas escalares hacen su trabajo y conectan con las otras máquinas que son las receptoras. Entonces de esta manera es que cubre un radio a la redonda de energía, por eso decía que muchas casas pueden usar de esta energía así que bueno este, esto, esto es el gran secreto de Nikola Tesla de que él eh, se sentía incomprendido porque nosotros usamos antenas que solo emiten por las antenas la energía eléctrica pero estas antenas también emiten por la Tierra, algo que nosotros desconocemos. Bueno, estas son las famosas ondas escalares. Y se componen por hacer resonar la energía de una batería en 2 pi para poder extraer un componente radiante y un componente magnético y transmitirlo por la Tierra y el cielo en un ritmo y con otras estaciones receptoras poder recibirlo y alimentar viviendas. Así que bueno, eh, el conmutador <coughs> tiene una velocidad. Es una rueda. El conmutador es una rueda que justamente tiene hasta una patente esa rueda. Tesla se encargó de hacer la patente. Es la que estamos viendo. Este es el conmutador electrónico electromagnético, conmutador para dinamo eléctrico, para máquinas de dimo, dinamo eléctrico. Y bueno, lo más importante que estamos viendo, más allá de que tenga cuatro contactos, son de qué manera eh, Nikola Tesla diseñó las escobillas, porque él vio que también hacían mucha chispa y se, bueno, eso le provocaba como un desgaste a las escobillas. Es por eso que él diseñó este modelo. ...de escobillas que contienen planchas de mica. De esta manera, él tapa la escobilla metálica con una plancha de mica... ...y de esta manera hace que no tenga tanta chispa. Prácticamente la nula Así que bueno, de esto se trata el, el método de Tesla. Por otro lado, quiero mostrarte que... La bobina que emite sale para la izquierda, pero la bobina que recibe sale para la derecha. A ver si tenemos una mejor foto. No. Bueno, no se ve muy bien, pero no están las dos para la misma dirección. Esta que es la que emite, sale para la izquierda. Y esta, que es la que recibe, sale para la derecha. Estoy hablando del contacto que sube de la Tierra y entra en la espiral. No son las dos iguales, así que eso es algo a tener en cuenta. Bueno, querido, querida, te mando un abrazo y te espero en el próximo video. Nos vemos. Chao.